Hola, quería contarles que me gusta llevar mi cabello como lo llevo, porque me gusta jugar con él, me gusta que se vea orgánico, eh, suelto, peinado, ordenado, amo mi cabello, amo probar cosas, amo cuidarlo, amo hacerle mascarillas.